Bienvenidos una tarde más de los miércoles a las charlas sobre ciencia ciudadana dentro del, del proyecto Dando alas a la biodiversidad. Eh, de nuevo comento una charla un poco especial dentro de este proyecto que, que llevamos a cabo ya por tercer año consecutivo y con la ayuda de la Fundación Montemadrid. Y hoy tenemos a mi compañero Miguel Muñoz eh, del proyecto Libera, eh, dentro de nuestro, del área social de ser, en el cual trabajo yo también. Y, y nada, Miguel, bienvenido a estas charlas. Hallazgo, <ríe> Muy bien, pues nada, eh, vamos a pasar a hacer un pequeño repaso de dónde venimos, dónde vamos, eh, quiénes somos para aquellos que, que seáis nuevos, nuevos en estas charlas. Eh, y, y nada, sabéis, pues como digo, este proyecto forma parte de, de, de, de un. o estas acciones forman parte dentro de, de, de todas las acciones dentro del proyecto Antolas a de la Biodiversidad, en el cual incluyen distintas acciones teóricas o charlas, como tenemos estas, estas de los miércoles, eh, otras prácticas en las cuales pues, bueno, pues, intentamos llegar a toda, a toda la geografía, por lo menos a, a la que incluye la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, que es parte del proyecto, eh, para hacer prácticas y conocernos cara a cara. Eh, pero bueno, se, eh, hay, si, hay veces que se puede y otras veces que, que no. En este caso, eh, pues bueno, vamos a tener con, con nosotros, como os comentaba, a, a Miguel Muñoz, eh, coordinador del proyecto Libera en, en Seoverlife, Life, Proyecto que, si no recuerdo mal, Miguel, ¿cuántos años lleva? ¿Cuatro o cinco? Cinco, cinco. Cinco, cinco años 2018. ya. Cinco años ya, eh, un proyecto que, bueno, ya nos va a contar Miguel todas las, las cosas que han hecho, eh, pero que pues, se centran principalmente en el estudio de, de cómo es el impacto del ser humano en, la, en los residuos que, se, que encontramos en la naturaleza y otras, cosas, mucha, otras muchas cosas más que ahora nos, que ahora nos contará nos contará más de forma más detallada. Y especialmente pues, cómo, cómo podemos colaborar en, en dar a conocer este problema y en intentar eh, luchar contra él. El proyecto Libera y Miguel y yo trabajamos dentro de, de la Sociedad Española de Ornitología. Muchos lo conocéis, no quiero, no quiero insistir ya en, en mucho más allá de nuestra labor, pero bueno, formamos parte de un conglomerado internacional de, de ONGs que luchamos por un poco eh, conocer y, y conservar las aves eh, a nivel particular, pero sobre todo intentar conservar el medio ambiente y la naturaleza que nos rodea como uno de los mayores o principales valores. Eh, que, que tenemos en, en, nuestro, en nuestro planeta. Esta red de VerLife ahora mismo pues, consta de 120, eh, o trabaja en 121 países con 74 miembros, 37 programas afiliados y esto agrupa en torno a 10 millones de personas. Eh, fijaros que no es un número mm, pequeño, es, es, un, es una potencia bastante importante a la hora de influir en decisiones políticas o a la hora de, de trabajar en, en determinadas acciones a nivel incluso mundial. Eh, es verdad que tenemos eh, trabajo o, o distintas ramas en distintos lugares, pero bueno, os animo a que echéis un vistazo y que sepáis qué es Verlife Internacional y en particular, eh, pues qué es SEO. Eh, Sabéis qué, qué es SEO, pues eso, desde, desde 1954 trabajando con voluntarios, eh, haciendo ciencia ciudadana eh, de alguna manera, esta gente casi sin conocer ese, ese concepto o ese término, pues crearon la Sociedad Española de Ornitología en 1954, junto con, con algunos ornitólogos o investigadores, incluso aficionados ingleses, sobre todo que, que impulsaron la conservación de determinados espacios donde invernaban las aves eh, que, que, que criaban posteriormente en el, en el Reino Unido y en el norte de Europa. Estos, tras todos estos años, eh, pues ya nos hemos convertido en la ONG conservacionista más antigua, decana en España. Y hemos pasado de, de esas 50, 60 personas que firmaron el acta institucional, el acta constitucional de, de la Sociedad Española de Ornitología en Madrid en mayo del 54, a, a ya más de 20.000 socios y simpatizantes que, que colaboran de alguna manera u otra en. En todas nuestras acciones eh, y en particular, pues bueno, pues hoy hay que destacar el proyecto Rivera que es probablemente el proyecto en el que más implicación eh, de voluntarios y personas, eh, colaboradores que pueda tener en, no sé si me atrevo a decir en toda España, pero sí desde luego en la Sociedad Española de Ornitología con mucha diferencia. Bueno, eh, la labor que nosotros intentamos hacer y que intentamos eh, eh, desarrollar en, en todos los proyectos que hacemos es un poco resumi, está un poco resumida en esta frase, ¿no? en, en, en, para conservar necesitamos conocer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Pues en lo, que, en lo que venimos a llamar el triángulo de la conservación, formado por tres vértices que es representado por esos iconos, en el cual por un lado está la investigación, tenemos que saber lo que hay, lo que, lo, lo, las especies particularmente pues, de aves o, o, de, o de seres vivos que tenemos a nuestro alrededor, saber cuáles son sus amenazas o sus problemas, eh, para poder proponer a continuación una serie de medidas o acciones de conservación directa. Es verdad que en este, en este binomio pues quizá no participarían los, eh, la, la, la generalidad de la población, no intervendrían principalmente científicos y administraciones o instituciones que quieran desarrollar o ejecutar esas acciones de conservación pero una conservación o la conservación del medio ambiente no estaría completa si no completamos esta, este, esta investigación y esas acciones de conservación con la difusión de las mismas y con el conocimiento por parte de todos nosotros, de todo el público general esto no queremos que se quede ahí no queremos saber que tenemos águila imperial que sabemos que sus problemas pues, pueden ser el veneno eh, la falta de, de conejo la mala conservación de determinados hábitats eh, queremos darlo a conocer de manera que, que esto influya en la sociedad y que la sociedad sea la que la sociedad, nosotros impulsemos la conservación del medio ambiente de muy diversas maneras de forma directa trabajando en, o haciendo voluntariado o m, incluso eh, influyendo en, en, en lo que queremos eh, a la hora de las decisiones más políticas ¿no? eh, pues bueno para ello pues eh, tenemos muchas formas de, de colaborar. De forma directa en el campo, pues tenemos una serie de aplicaciones que, o de, o, bueno, sí, programas de seguimiento de aves que, que venimos llamando tradicionalmente en SEO y que poco a poco van uniéndose pues, más, nuevos programas, nuevas aplicaciones, eh, nuevas formas de, de poder colaborar con ellos, ¿no? Ya hemos hablado toda, este, toda esta temporada de, de alguno de estos programas, los que veis principalmente en, en rojo, pues el Sacre, el Sacín, el Noctua principalmente, el Sacre de la semana que viene y volveremos a hablar de él. Hemos hablado de IBER en varias ocasiones eh, y, y cómo, bueno, pues de alguna manera se puede, lo que se llama ahora gamificar, hacer de, hacer de la ciencia ciudadana un, un juego y poder, y poder aprender un poco al, eh, mientras eh, nos divertimos. Eh, hemos hablado de natural, natural Air, como dar avisos de, de los problemas que pueden suceder en los espacios naturales protegidos, especialmente en las IVAs, en las áreas importantes para las aves. Hablamos la última sesión de la mortalidad de infra, en infraestructuras, eh, principalmente las colisiones, eh, perdón, las, los atropellos en carreteras. Y hoy vamos a hablar de, de, de Eliter como la aplicación con la que el Proyecto Libera trabaja principalmente, aunque hay otras, para para poder caracterizar y conocer el problema de los residuos. Muchas de estas eh, aplicaciones tienen un calendario específico, como son el SAC, el, el NOCTUA, que se hacen en determinados eh, momentos al año, eh, en los que, bueno, pues están las aves que vamos buscando, están más, más activas. Luego hay otras eh, que veis en un cuadradito azul, pues que puedes aplicarlo durante cualquier época del año. ¿vale? El ITER es una de ellas, ya nos explicará Miguel cómo hacerlo. Luego también eh, tenemos a distintos niveles, a distintas edades, de hecho incluso hay, hay ciencia ciudadana para los más pequeños, como el proyecto Spring Alive, en el cual ya llevamos trabajando mucho tiempo, de hecho Miguel fue uno de los impulsores dentro de, de SEO que estuvo trabajando en este proyecto y dándolo a conocer. Eh, al principio solo con, con creo que con niños, luego se extrapoló a escuelas y bueno pues ahora tiene un, a nivel europeo bastante bastante acogida en, en profesores que se quiere explicar de una forma más directa en el, en el la conservación de, de nuestro medio ambiente. Bien, eh, siguiendo adelante pues definimos la ciencia ciudadana como eh, la colaboración muy estrecha y directa entre voluntarios y especialistas, lo que nos va a permitir de alguna manera, aparte de conocer el estado de conservación de la naturaleza, establecer una serie de prioridades de, de, en la conservación. No me voy a entretener en esta diapositiva, os, os emplazo al, a la semana que viene, que hablaremos un poquito más de ella, en el cual bueno, pues hablaremos de cómo se conoce el estado de conservación de la naturaleza en base a unos criterios internacionales estandarizados por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la OICN. si queréis podéis ir echando un vistazo, o escaneando ese código QR eh, al, al documento oficial de, de, esta, de, esta, de esta organización y, y bueno nada más eh, estamos ya en la penúltima o antepenúltima charla que, que daremos eh, en, sobre en este en este, nuevo, bueno, perdón, en este en este en esta temporada y bueno, intentaremos hacer más sesiones prácticas hasta agosto, intentaremos que, que podamos eh, hacer algún contenido más interesante y sí que os emplazo a que si pues, tenéis mucho interés y os apetece colaborar en algo, pues quizá no habéis hecho distinto y que podáis aprender mucho, os recomiendo que podáis eh, echar un vistazo al seguimiento que estamos haciendo con las cámaras en directo de ese Overlife, ¿sabéis? Estas cámaras que se ponen en los nidos, pues estamos llevando desde hace ya tres años un estudio de, de la biología reproductiva de, de, estas, de estas parejas de distintas especies, si no recuerdo mal son siete especies distintas con ocho cámaras y que, bueno, pues eh, nos ayudan a conocer un poquito más de, de nuestras aves. Nada más, eh, os dejo con Miguel, vamos a, a escucharte Miguel y mil gracias de nuevo. Ya no sé cuántas veces te lo he dicho. <ríe> Adelante. Y gracias a, a los asistentes. Creo que me escucháis bien, ¿verdad? Que a veces tengo problemas con el audio. Sí. Perfecto. Pues nada, vamos a ir arrancando para no alargarnos mucho más. Como somos poquitos... Y yo al presentar voy a dejar de veros. Si alguien quiere abrirse el micrófono mientras hablo y cortarme, no, no os cortéis, ¿vale? Yo creo que con 10 es asumible y lo podemos manejar. Si no, como ha dicho Pablo, pues al final de la presentación dejaremos un turno también de preguntas para, para preguntas o reflexiones un poquito más, más distendidas. Bien, pues voy a iniciar la presentación, confirmarme que la veis. Es, eh, se ve guay bien. Genial, Uay, pues arrancamos. Bien, de lo que vamos a hablar, básicamente, como ha dicho Pablo, es de basuraleza y ciencia ciudadana. Ahí tenéis mi correo por si queréis luego mandarme alguna cuestión, pregunta, yo encantado. Soy Miguel Muñoz, así que es mmunoz.org. Eh, vamos a dividir la jornada de hoy en dos partes. La primera es eh, un, un visionado un poco más general, de en qué momento estamos, por qué esto de lo que hemos denominado basuraleza, que ahora veremos qué es, es un problema ambiental. Y una parte más, de una vez eh, focalizado o, o, o visibilizado el problema, vamos a ver cómo podemos eh, solucionarnos, cómo podemos poner nuestro granito de arena, en este caso con una herramienta como es la ciencia ciudadana. ¿no? Así que arrancando con la primera parte, lo que, lo que voy a intentar primero es situarnos, en qué momento estaba. ¿no? Estamos evidentemente en el planeta Tierra, que se formó hace 4.600 millones de años. Un planeta en el que además de nosotros viven, eh, vivimos conjuntamente con 8, mil, 8 millones de especies eh, en el, dentro del planeta. ¿no? Como veis ya son cifras que son muy grandes. Eh, todo lo que vamos a ir viendo ahora, sobre todo tema de residuos, pero pasa con otros problemas ambientales, manejan cifras que es necesario, sobre todo si alguno de vosotros no venís del mundo de la ciencia, para hacer una reflexión. El ser humano tiene una limitación co cognitiva que es la forma que tenemos de entender el mundo es comparando. Pero las comparaciones funcionan cuando hablamos de, de cosas eh, más o menos de las que estamos habituales a ver, es decir, en tiempo, en tiempos de, de escala humana o en tamaños, tamaños que, de las que estamos acostumbrados a relacionarnos en el día a día. ¿Qué pasa? Que los problemas ambientales muchas, muchas veces hacen alusión a problemas o en escalas de tiempo muy grandes, y de esto los geólogos saben mucho, o de, de magnitudes eh, tan grandes que no tenemos nada con que comparar. Y ese problema, es esa limitación cognitiva muchas veces nos hace a los divulgadores no ser capaces de mandar el mensaje y que se comprenda con claridad. Por lo que voy a, vamos a iniciar haciendo un ejercicio muy sencillito que creo que nos va a ayudar a, a ejercitar la mente y, y hacerla un poco más plástica en esto de, pues de, de intentar comprender, asimilar magnitudes como las que vamos a hablar. ¿no? Si en esos, en esos eh, 4.600 millones de años que hemos hablado antes que lleva la Tierra formada, lo tomásemos como ejemplo como si fuesen 24 horas, es decir, ahora estamos justo en el momento en el que acabamos de cumplir un día y hace 24 horas se formó la Tierra, ¿no? Para hacer ese símil. Pues la Tierra desde el 00 que se formó hasta el, las 7 y 7.45 de la tarde era una masa inerte de materia que daba vueltas al Sol sin tener ningún tipo de elemento vivo en, en su superficie, ¿no? Fue a raíz. De esta hora, cuando empezaron a aparecer los primeros seres vivos, organismos muy simples, no fue hasta las 9 de la noche eh, cuando empezaron a aparecer pues, las primeras plantas, plantas también muy simples, plantas eh, como veis ahí eh, pues, sin, sin, con plantas vasculares de nada que ver con los árboles que ahora podemos imaginar, ¿no? pero por lo menos plantas ya que, que habitaban fuera de entornos marinos. Eh, hasta las 10 de la noche no empezaron a, a encontrar los primeros animales. Los dinosaurios que los vemos hace tan lejos, realmente pasaron a las 10 y 45, es decir, hace prácticamente una hora y cuarto. ¿no? Los primeros mamíferos son, llevan en la Tierra solo una hora. Eh, se extinguieron los dinosaurios que vimos tan lejos hace 15 minutos de lo que es la existencia de, en este símil que estamos haciendo. ¿no? El ser humano solo aparece en el último minuto de la Tierra, los primeros homínidos, eh, y, y el problema del que vamos a tratar ahora, y por eso os estoy haciendo también este ejercicio, realmente aparece la invención sobre todo, la revolución industrial, invención del plástico y esta producción en masa de locura en la que estamos eh, envueltos, ¿no? Por lo que seguramente a escala de las que estamos comparando no llevaremos ni unas centésimas de tiempo o un segundo en, en, en, esta, eh, en este símil que estamos haciendo. Es importante ver que, que el planeta Tierra... Eh, como lo conocemos hoy, tal pues con todas estas ciudades construidas, todas estas cuestiones de producción que vamos a analizar ahora, es relativamente nuevo para, para el planeta Tierra. Y eso también va a, ser, va a suponer una dificultad añadida, aunque muchas veces decimos eh, estos plásticos tardan en biodegradarse en degradarse tanto tiempo, que vais a ver que a escala geológica no es nada. Por lo que muchas veces también tenemos que hacer una reflexión de aquí de lo importante es preocuparnos también por nuestra propia supervivencia, no tanto por la supervivencia del planeta, que ha demostrado en los siglos de los siglos ser capaz de, de, de superar crisis tan grande como la que tenemos ahora o, o mucho más. no eh, También en nuestro hogar, por supuesto. La especie humana tardó más de 200 mi eh, millones de años en alcanzar mil millones de individuos, pues desde sus origen, en esto, este, este, esta última hora que hemos aparecido desde desde el, no, era el último minuto en este último minuto que hemos aparecido en la faz de la tierra hasta ahora. Eh, hemos alcanzado los 7.000 millones pero los primeros 200 mil millones de años es decir desde de sus orígenes hasta 1800 se alcanzaron mil millones y ha sido en estos últimos 200 años donde hemos crecido de forma exponencial por cuestiones que ya sabéis como mejoras en temas sanitarios esperanza de vida y demás ¿no? eh, este crecimiento exponencial de la humanidad a, a, a, a, traído consigo el crecimiento exponencial de la producción de, de diferentes productos. No he puesto aquí dos ejemplos, pero podríamos hablar de cualquier cosa. Ahí ves cómo a la vez que crecía la humanidad, pues ha crecido el consumo de, de recursos energéticos o el recurso de producción de carne, ¿no? Podríamos haber puesto cualquier otro. Es evidente, cuanto más ciudadanos seamos y más eh, demandemos, pues el, las necesidades de, de generar recursos pues van a crecer a la par, ¿no? Ya hace los años 60 en concreto, aunque ya esto ya se hablaba incluso siglos atrás, hubo un, un economista, que es Kenneth Boulding, que ya dijo esta frase que veis aquí: ¿no? cualquiera que crea que un crecimiento exponencial puede continuar por siempre en un planeta de recursos finitos, limitados como es, es un loco o es un economista, comentaba, ¿no? Sabéis que en esto hay muchísimos matices y no vamos a entrar en ello porque no, se nos daría la, la charla solo para debatir sobre esto, de que desde hace unos años ya no solo se producen productos que tengan que ver con generación de recursos materiales, sino que también se con, consumen pues, productos con la revolución de internet y todo ese tipo de cuestiones, pero bueno, a grandes rasgos todos entendemos que la población no puede crecer de forma ilimitada en un en planeta que tiene recursos limitados y la producción de, de bienes y consumos también, ¿no? Por lo que todo el problema de la basura que vais a, venir, que vais a ver tiene su origen básicamente en un modelo de producción y consumo y en un, un crecimiento de población que al final es insostenible, para, con, el, es insostenible con, con el mantenimiento de los ecosistemas, ¿no? Eh, Seguramente que lo conozcáis, pero me pareció interesante traerlo. Existe una organización que ya desde hace años... Eh, hacen una campaña de comunicación, que seguramente habéis visto en, en redes y demás, porque se ha hecho bastante famoso, con WWF detrás también, donde intentan fechar el día en el que hemos consumido todos los recursos que el planeta es capaz de, de generar en un solo año. ¿no? Todo tipo de productos, desde energía, agua, alimentos y demás. Eh, establecen en 1970 como el momento en el que la población que aquí había consumía un planeta tierra y ahí vas viendo como con el, viendo con el paso de los años cada vez eh, consumimos muchos más recursos de lo que el planeta es capaz de generar en un año ¿no? de tal forma que ahora, ahora mismo a mitad de julio, a nivel global, ¿eh? porque hay países que lo consumen mucho, mucho antes podéis ver la página que está bastante interesante a mitad de julio en verano nos hemos eh, nos hemos pulido ya todos los recursos que el, que el planeta es capaz de regenerar en un solo año. ¿no? A partir de ahí todo lo que consumimos es pidiendo prestado a generaciones futuras que estamos pues expoliando ciertos recursos que no son capaces de, de mantener esa tasa de, de generación. ¿no? Miguel, lo... perdona, ¿la sí. página cómo se llama? El, si, si ponéis el Overshoot Day, vale. es famoso porque no sé exactamente cómo, cómo lo encontráis en la página, pero vais a encontrarlo. Y de hecho, ya digo, en el informe completo viene separado incluso por proyectos. Y en España quien, quien le da mucha caña a esto y mucha difusión es www. por si queréis verlo, que seguramente que esté en su... Mira, perdona, según te lo digo viene aquí abajo. La página se llama data.footprintnetwork.org Vale, genial. Es porque eh, bueno, solo aquellos que ya habéis estado en varias charlas sabéis que el día después suele enviar un, un recopilatorio de lo que, de las charlas, de las páginas que se ha hablado, de las aplicaciones que se ha hablado. Entonces, pues, para ponerla ahí en ese en ese correo. Perdona por no, la interrupción. No, no te preocupes. Ahí luego ha habido controversia sobre la metodología que se ha utilizado, pero bueno, al final sirve de forma visual y creo que es una campaña de comunicación muy potente porque es indiferente si al final es el 15 de julio, el 30 o en agosto. La cuestión es mandar ese mensaje de que estamos consumiendo más recursos de los que el planeta está generando ¿no? y la necesidad, por tanto, de cambiar nuestro modelo de producción y consumo. Eh, pues igual que pasaba con los recursos, pasa con los plásticos. Y aquí ya sí que enlazo un poco con la charla de hoy. El... Hablo de plásticos, pero podríamos hablar de cualquier tipo de residuos. ¿eh? Cuando hablamos de basuraleza, luego lo veis, son residuos sólidos abandonados en la naturaleza. Lo que más eh, nos llama la atención, o lo que más se habla son los plásticos, por su dificultad de degradación, pero podríamos sí. hacer esta extrapolación con cualquier otro, otro residuo al final, del consumo y, y producción lineal que llevamos generando, genera residuos de todo índole, ¿no? Pues ahí veis, de los años 50, aunque los plásticos se descubren ya hace más de 100 años, sí que es verdad que se empiezan a consumir eh, de forma... Una, una, una, tiene una explosión en su producción a partir de los años 50. En concreto en ese año se, se producían 2000, eh, 2 millones de, de toneladas de, de, de este material, ¿no? Y en 2018 se superan ya los 335 millones. Ahí veis la gráfica, pues el crecimiento que ha tenido. ¿no? Se estima que de seguir así en, en 2050 pues se alcanzarán los 1.000 mil millones de toneladas eh, de producciones anuales. Sé que estas cantidades son complicadas de asimilar, por eso os ponía la primera gráfica, pero hagámonos una idea de, de lo que esto supone. ¿no? Eh, desde 1950 se han producido 8, 8.300 millones de toneladas de plástico. Y lo que es preocupante... Es, eh, bueno, ahí ves una escala de esos, con este ánimo de intentar que asimilemos estos datos, esos 8.300 millones de toneladas de plástico, pues supondrían como 822.000 torriferes, ¿no? Como 25.000 en perestate, 8 millones de ballenas o 1.000 millones de elefantes, ¿no? Siguen siendo cifras difíciles de asimilar, pero para que nos hagamos una idea. Y lo que decía que lo preocupante de, de esto es que de todo ese plástico generado se estima que el 79 está acumulado en vertederos o en entornos naturales, ¿vale? solo el 9% se ha reciclado y un, 2, un 12% se ha incinerado. Las tasas de reciclaje ahora son mucho más elevadas, pero hay que tener en cuenta que en los primeros años la gestión era nula y, y además no estamos yendo a la misma velocidad, no en todas las partes del planeta se sigue o sea gestiona los residuos de la misma forma. ¿no? <coughs> perdonar Por hacerlo de una forma de ahí más gráfica, hay suficiente resto de plástico en el planeta como para cubrir, si lo pusiéramos todo junto, eh, una extensión cuatro veces eh, lo que supone España, ¿no? Como una superficie cuatro veces la extensión de España. Para que os hagáis una idea del vertedero que generaríamos si, pusi si pusiéramos todo el plástico junto. ¿Por qué hay tanto? Pues básicamente por lo que veis aquí. Eh, plástico es un derivado del petróleo y consumimos petróleo pues para para obtener energía de forma generalizada desde que descubrimos este combustible fue, ¿no? Hasta el punto de que hemos llegado a la cantidad de 100 millones de barriles aproximadamente por día. Volvemos a cifras muy desorbitadas. Un truquito también, cuando, cuando veáis cifras tan altas que hacen... Eh, que hacen alusión a, a escalas temporales, bajar la escala temporal hasta que consigáis sacar algo un poco, más, un poco más asequible. Eso suele funcionar. Por ejemplo, si esto lo pasamos a segundos, estaríamos hablando de unos mil litros de, de petróleo al segundo, lo que consumimos como humanidad, ¿no? una tonelada más o menos. Eh, de barriles, perdona, o sea, mil barriles, perdonad, no litros. Si multiplican los 1.000 por 169, sería 169.000. Para que nos hagamos una idea, 169.000 litros, de petróleo cada, cada segundo son los que consumimos como sociedad. Si tenemos en cuenta que, que el, más o menos el 18% de todos, de todos esos barriles son materias primas susceptibles de hacer plásticos, una vez que ya refinamos todo el demás, la ingente cantidad de materia prima que tenemos para fabricar este material es impresionante. Es imposible entrar en mercado compitiendo con, con este material sustituyéndolo por otro. Por eso insisto mucho en la idea, y creo que esto es importante que, lo, que nos quede claro como sociedad, en la necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo, no en sustituir un material por otro. Para empezar, porque el mercado no lo iba a asimilar y es que aunque lo forcemos poniendo ayudas y demás, habría que ver el impacto ambiental que tiene sustituir todo este plástico, por ejemplo, por materia vegetal o por papel, cartón y demás, ¿no? Eh, vivimos en un sentido de producción lineal de productos de un solo uso que no tiene ningún sentido y si lo para, nos paramos a pensar dos veces no tiene ningún sentido hacer una botella de plástico que tiene esa resistencia y esas eh, propiedades mecánicas tan buenas para abandonarla después de usarla una vez es un sen sin sentido que nos lleva a tener tanta disponibilidad de material y tan barato pero tenemos que cambiar esa mentalidad tenemos que ir hacia una economía aparte de circular donde, donde la reutilización sea y con esto ya me adelanto un poco a soluciones, sea como el estandarte que, que lidere esta, este cambio. ¿no? Eh, bien, dicho eso, eh, nace, debido a toda esta situación en la que nos hemos visto envueltos y que acabo intentado tra trasladar de la mejor forma posible, nace la necesidad de poner un nombre a un problema ambiental que, que no teníamos eh, bautizado cuando empezamos con el proyecto. así que los ingleses lo llamaban littering, pero nosotros no teníamos un término, por, por eso nació la palabra basuraleza, que es de contraer basura y naturaleza. Simplemente para que lo sepáis, igual que el littering, cuando hablamos de basuraleza son residuos sólidos, aquí no estamos hablando de vertidos líquidos y menos gaseosos, claro, residuos sólidos abandonados en entornos naturales. ¿Qué entendemos por entornos naturales? Pues luego difiere de cada terreno, pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea de residuos sólidos abandonados en zonas donde no va a haber recogida de residuos, para que no hagamos una idea. Es decir, que van a perdurar ahí, que no los va a recoger nadie y que por lo tanto va a tener un impacto en, en los espacios naturales. Tengo un pequeño vídeo de presentación, que es con el que arrancamos la campaña, pero no sé si lo vais a escuchar. De todas formas viene subtitulado, o sea que el audio simplemente es una música y una narración. Como luego Pablo va a pasar... Eh... Eso es. Eso. Pero sí que quería que lo vieseis. Creo que no, no se oye. Pero no sé si porque no has compartido la pantalla eh, con sonido o sí. Sí, posiblemente, pero por eso digo, como tampoco está relevante, ah, vale. pues, tiramos leyéndolo porque al final es una locución y música, no hay nada Perfecto, más. vale. Pues eso, sin más, como, como decía era la campaña con la que arrancamos, y el objetivo al final del proyecto y de la propia campaña no es más que este, ¿no? Visibilizar que esto no es solo un problema estético, lo de arrojar residuos en el entorno natural, sino que tiene un impacto ambiental, como has visto con diferentes pilares de conocimiento, de sensibilización y de participación. Pero al final el objetivo es mandar ese mensaje de que esto no es solo un problema estético resumiendo, ¿no? Y luego intentar poner nuestro granito de arena de búsqueda de soluciones. Pero lo primero que tenemos que entender es que esto es un problema ambiental, que creo que estamos todavía en ese estadio de, de sensibilización en el que todo el mundo más o menos es consciente cada vez que echa gasolina en un coche que está contribuyendo al, al efecto invernadero, pero creo que todavía hay muchas personas que no son conscientes que cuando tienen una colilla al entorno están contaminando y están impactando el ambiente, ¿no? Por eso tenemos que incidir, insistir mucho e incidir en este mensaje. Bien, impactos de la basuraleza, luego vamos a hablar de un poquillo de ellos detallados, no voy a extenderme mucho porque si no, no nos quedaría tiempo para metodología, pero como podéis imaginar, contaminación de aguas y suelos, impactos en la salud también que ya se están, ya se están viendo, esto suele pasar con cualquier... cualquier eh, eh, agresión que el ser humano eh, realiza en el medio ambiente, que es de donde extrae los recursos naturales, pues como un boomerang acaba volviéndonos de alguna forma a otro y, y este problema pues, no iba a ser diferente. ¿no? Destrucción de hábitat e eh, incendios, esto con problemas de las colillas, por ejemplo, ¿no? es evidente, y todo eso al final pues, lleva a la extinción de, de especies y pérdida de biodiversidad. ¿no? Colillas, que ya las he nombrado antes, las colillas están hechas de acetato de celulosa, un residuo de los que más encontramos, el número, el que más, en nuestras recogidas y de las que menos sensibilización hay. No sé si porque parece como que son de, de papel, que son biodegradables, no sé, pero realmente es un problema. Se producen 6 billones de cigarros al año, igual aquí podemos hacer una cuenta del segundo y creo que son unos 200.000 al segundo, una cuestión así, o es sea, una auténtica barbaridad. Cuando hablamos de billones son bill millones de millones, es decir, billones europeos. Y, y al final pues eh, el, ya digo que parece que es, bi que es biodegradable, pero al final el, el filtro está hecho de acetato de celulosa, que es un polímero plástico, es decir, es como si tirásemos plástico. Pero a mayores, encima, contiene, los colillas contienen hasta 400 sustancias potencialmente tóxicas para el medio ambiente, de tal forma que una sola colilla en contacto con el agua puede contaminar hasta 50 litros de agua dulce. Si multiplicamos esto por los 6 billones nos podemos hacer una idea de, del problema que encontramos. Hicimos un estudio dentro de Libera, que es Ciencia Libera, tenéis los datos publicados, eh, donde analizamos sustancias contaminantes en los espacios, en, en las IVAs, en los espacios, en zonas de importancia para las aves que, que, que establece y delimita Silver Life, donde se encontraron... Eh, la nicotina como uno de los principales tóxicos que encontramos en estos espacios, o sea que, que estamos hablando de un problema ambiental en toda regla. pensar que todas las colillas, incluso las que tiráis en la ciudad o las que tira la gente, al final con efecto de la lluvia van al alcantarillado, eso no se detiene en un edad, el edar puede filtrar la colilla pero no las sustancias que, que, acaban, que acaban disolviéndose y, y llegan al final a los ríos y a, y a los mares, no es un, es un problema grande, aparte del problema de los incendios. Esto ya lo habíamos contado, por ejemplo, por daros algún dato, se, eh, se estima en Australia en la década de, los, de, de 2000 al 2010, 2010, perdón, en 10 años, 4.500 incendios originaron por culpa del abandono de, de las colillas. ¿no? Y ya digo que igual que hay otros residuos donde la gente sí está más sensibilizado y cada vez es más difícil ver cómo alguien tira una lata, es súper común, y esto es lo que vais en bici, lo que vais en moto, que el conductor tire por la ventana una colilla o incluso... Yo me fijo ahora mucho desde que estoy con el proyecto en las películas y en las series donde el protagonista continuamente está fumando y lo tira al suelo, ¿no? Incluso gente concienciada con los que salimos al campo son gestos que todavía es, es bastante habitual ver por lo que hay que incidir en, en este mensaje ya que, de hecho, hay muchos que lo pisan lo cual dicen que las campañas de, de incendios han funcionado pero igual nadie sabe o nadie les ha contado que, que aunque lo pisen pues siguen generando estos problemas que pues estoy contando, ¿no? Vais a ver que hay soluciones porque no todas las colillas son, ya lo veréis en los, es, en los estancos incluso, que están empezando a vender colillas que las venden como biodegradables. Para mí esto es un error y es lo que hablamos antes de la sustitución de materiales cuando, cuando lo que hay que cambiar es el modelo. En este caso la reutilización es complicada pero evidentemente es su gestión, el reciclaje a poder ser. Pero ya digo que para mí es un error porque lo que hace precisamente el generar una, un producto biodegradable es pensar que lo puedes tirar cuando el menor de los problemas que tiene la colilla en el medio ambiente, como estáis viendo, es el acetato de celulosa. O sea, los contaminantes van a seguir estando y el riesgo, el riesgo de incendio va, va a seguir estando, ¿no? Así que para mí es un error y espero que no, que no se, se extienda su uso porque puede ser contraproducente. Eh, si hablamos de plástico en general, 8 millones de toneladas de plástico llegan cada año a océanos en todo el mundo. Existen unas islas, de, de. seguramente habéis oído hablar de ellas, unas islas de plástico eh, debido a las corrientes oceánicas, el plástico es un material con muy poca densidad, por lo que es fácil que sea transportado por las corrientes. ¿no? Y como las corrientes confluyen en diferentes zonas del océano, pues allí donde confluyen se generan una especie de islas. Que no, son, no penséis que son islas en las que podéis andar, pero sí que incluso con las fotos de satélite ya se ve una densidad de residuos muchísimo más grande de, de la que de la que hay en otras zonas, ¿no? Y en concreto, pues la del Pacífico es una de las más conocidas, el giro del Atlántico Norte es otro, pero bueno, son grandes extensiones, como las de, la del Pacífico, por ejemplo, tiene la misma extensión que toda todo Europa Central, para que os hagáis una idea. Eh, si tenemos en cuenta que se, se estima que del de la, la, el plástico que vemos en los mares solo el 15% es el que está en superficie, el resto está sobre todo en forma de microplásticos, que luego hablaremos de él, y, y otro en fondo, directamente en fondos, los que hay, al final pues, han, acabado, han acabado llenándose botellas y demás. ¿no? Pues nos hacemos una idea del problema que hay de, de contaminación de plásticos en, en nuestros mares. ¿Y esto qué conlleva? Pues como decíamos al final, la muerte de, de individuos. ¿no? Aquí veis a un alcatraz que se ha enganchado, ahora vemos también cuáles son las las mayores causas de, de los problemas que tienen los plásticos. Pero vamos, la ONU estima que un millón de aves eh, marinas y 100.000 mamíferos marinos y tortugas mueren cada año por, por culpa de, de la basuraleza marina, ¿no? de, de estos residuos. En concreto, intentando resumir mucho, porque estoy intentando abarcar demasiado y no me va a llegar para tanto la charla, El, existen como tres o cuatro, podemos sub, subdividir, impactos principales de los plásticos en, en fauna. ¿no? sobre todo en la fauna marina. El primero son enredos, que es lo que veis ahí. Es un fenómeno tan frecuente que incluso hay un término que, de, que, de, que se denomina como pesca fantasma, que es la cantidad de animales, pe, no solo peces, eh, cuando hablamos de pesca, eh, caen un montón, ya te digo, cetáceos, tortugas, aves, eh, que quedan enredadas eh, en, en artilujos de, de pesca o bien abandonados en mares, que se han quedado ahí, que se los han abandonado porque están viejos y demás y los han dejado en el mar, o bien por técnicas de pesca poco sostenibles, ¿no? Y en los enredos, ahí veis eh, directamente se ha enredado el animal, pero muchas veces directamente lo que hacen es que se quedan en la red y se ahogan en, dentro del agua, ¿no? Otro de los problemas que hay es la ingesta, por supuesto. Normalmente las aves no tienen muy buen olfato, pero da la mala casualidad en este sentido que las marinas sí que lo tienen un poco más desarrollado, porque mucho de su alimento lo buscan pues, con este sentido, ¿no? Y hay una hay un, una mala coincidencia, ¿no por ponerle algún adjetivo, que es que la, el, el alimento que ellos comen muchas veces, eh, debido a, a, la, a la división de, y procesos que pasan en, en algas unicelulares, generan una sustancia que es el dimetil sulfuro que curiosamente es el, mismo, es el mismo olor que desprenden los prácticos cuando se degradan que es el sulfuro Entonces muchos de estos animales ingieren, se ha demostrado que ingieren estos plásticos porque lo consideran alimento, les huele a comida, ¿vale? Eh, porque claro, lo primero que piensas es ¿por qué se comen eso? Pues muchas veces que lo confunden directamente con comida porque no, lo, porque no, lo, no lo, o sea, lo localizan con el mismo sentido que es el olfato. Es interesante aquí también que os acordéis de la primera gráfica que os enseñaba donde nosotros llevamos un minuto aquí y apenas un segundo generando este residuo, es decir, son residuos muy nuevos para las especies donde pues, evidentemente no, todavía no tienen localizada esa, esa amenaza, ¿no? Una vez que se ingieren pueden producir daños directamente si los plásticos son duros. Eh, hay polímeros que, que al, al degradarse generan puntas y pueden generar eh, cortes con tractos digestivos que generan úlceras o infecciones ¿no? que conllevan la muerte. Y muchas veces eh, producen eh, daño por, eh, por obstrucción de las vías respiratorias con plásticos blandos y demás generando asfixias. Y el último tercero, por decirlo, por dividir así en bloques, del problema de los plásticos son los microplásticos. Hemos dicho que el plástico es un material no biodegradable. Eso quiere decir que no hay ninguna, bueno, sí que hay, pero muy poquitas. No hay casi ningún organismo que sea capaz de metabolizarlo, es decir, de alimentarse del plástico. Esto es evidente porque es que está hecho para, con este sentido. ¿no? Es la, cuando el plástico al final no deja de ser un polímero, como puede ser pues, una cadena de aminoácidos o como puede ser una cadena de un lípido, pero las estructuras y las, eh, los enlaces entre ellos están buscados a para que sean muy resistentes, es decir, para, pues precisamente para lo que, para lo que están hechos, ¿no? para generar productos con muy poca densidad, mucha poca cantidad de productos que tengan unas propiedades mecánicas muy buenas, entre ellas la resistencia. ¿no? Pues estas bondades mecánicas al final son sus problemas, en, eh, sus problemas ambientales. Al no ser biodegradable, es decir, que casi ninguna, ningún ser vivo puede romper esas cadenas para alimentarse de, de, de este carbono, no quiere decir que no sea degradable, y de hecho sí que lo es. Por efecto sobre todo de la radiación ultravioleta, grandes plásticos se acaban degradando en pequeños plásticos. Es decir, que las, estas eh, moléculas sí que se rompen sus estructuras, pero para generarse plásticos más chiquititos, ¿no? para, para descomponerlo en otros compuestos diferentes. ¿vale? ¿Esto qué produce? Que donde yo tenía una bolsa grande, con el paso del tiempo tenga muchísimos trozos pequeñitos. Esto es fácil, cualquiera que tenga una terraza y deje un plástico fuera va a ver cómo poco a poco se va de, desgranando el plástico. ¿no? Cuando estos plásticos miden menos de 5 milímetros, eh, se consideran microplásticos. Luego hay nanoplásticos, todavía más pequeños, pero bueno, vamos a hablar meter todos ellos dentro de la categoría microplásticos. Bien, pues esto es lo que más hay en los océanos. Eh, tenemos unas, realmente cuando veáis un océano que parece muy limpio, hay, existen unos embudos muy chulos donde pasándolos durante un tiempo con una embarcación, ves que donde tenías unas aguas totalmente cristalinas, hay microplásticos. Pasa que no, evidentemente no se ven. ¿no? Eh, este, este mismo proceso de filtrado lo hacen muchos animales, como cetáceos, que continuamente están ingiriendo microplásticos, por lo que muchos de ellos mueren por inanición, por llenarse el estómago de una materia que, de la que no pueden alimentarse. ¿no? Es un problema bastante grande también. Aparte que, por ser tan chiquititos, tienen una relación superficie específica, es decir, superficie-masa muy alta, y esto hace que se le puedan adherir muchos microorganismos, muchos patógenos, que utilizan estos microplásticos como si fueran barcos para colonizar otros espacios, de tal forma que se está viendo como está siendo un problema también como un vector de diferentes plagas a diferentes regiones eh, marinas de enfermedades que antes no llegaban allí. ¿no? Otro problema más asociado a, a la basura marina. Y bueno, sin ir más lejos, uno de lo, una de las cuestiones que solemos pecar los divulgadores ambientales es o los educadores ambientales es cuando sacamos una campaña eh, de cualquier de cualquier problema ambiental consideramos que nuestro interlocutor pues, tiene una emp empatía por el medio ambiente como la que podemos tener nosotros. ¿no? Y hay veces que hay el mensaje medioambiental llega a un nicho de personas, pero no llega a todos. Por lo que es, siempre es útil mostrar todo tipo de impactos que generan, ¿no? no solo el medio ambiente. Por ejemplo, la salud. La salud es un. Cuando sueles hablar de salud, la gente levanta las orejas y escucha con mucha, con mucha atención, porque al final nos compete a todos. ¿no? Pues hay un estudio preliminar, eso sí, el, o sea, ya el estudio ya se ha publicado, es decir, que hay evidencias científicas de ello, lo que no se ha estudiado todavía son sus repercusiones, ¿no? pero hay un estudio que se hizo hace tres años en una universidad austríaca que demostró cómo en diferentes poblaciones de los cinco continentes todos ellos, todos los seres humanos que se analizaron, tenían microplásticos en sus estómagos y metabolitos en la orina. En la orina. Es decir, que ya hemos introducido a nuestra dieta plástico. Entonces pues evidente porque al final solo tenemos que ver que nos cepillamos los dientes con, con pequeñas fibras que se van también disgregando o, o tenemos fibras textiles con plástico o comemos con, con envases plásticos no o sea que era evidente pero bueno ya hay evidencias científicas de que es así lo que ahora habrá que analizar es ver cómo ese plástico si es que está viendo está afectando a la salud ahí no hay tanta preocupación por lo que es el polímero porque, como he dicho, el polímero está concebido para ser muy resistente, es decir, que, que sea muy inerte a cualquier tipo de interacción, pero eh, no tanto las sustancias que le echan. Al polímero se le añaden un montón de aditivos para darle color, para darle resistencia, para darle protección contra los rayos ultravioletas, para dar, ser retardantes de llama y algunos de ellos sí que están considerados como tóxicos o potencialmente tóxicos. Por lo que habría, o sea, yo estoy seguro que de aquí a un futuro saldrán publicaciones en este sentido donde evidencien algún tipo de, pues no sé, de cáncer o algún tipo de enfermedad relacionado con, con esta ingesta que estamos sometiendo a la población, de, que nos estamos sometiendo nosotros mismos de plástico, ¿no? Igual que funciona con la salud, funciona con el dinero. Hay quien, cuando le tocas el bolsillo, como que levanta también las orejillas, ¿no? Pues que se, sepamos también que un país como el nuestro, donde, donde vive del turismo, pues toda esa recogida de playas, por ejemplo, hay que pagarla y lo pagamos todos con, con nuestros impuestos, ¿no? Pero no solo eso, la famosa pesca fantasma que os comentaba, se estima que causa, para que veáis la dimensión del problema, hasta 18.000 euros en daños eh, de media cada buque pesquero que sale a faenar, ¿no? Y, por ejemplo, los datos que os decía de limpieza, en, en Europa se gastan 5 millones en limpiar nuestras costas y en Estados Unidos 11 millones, ¿no? No son grandes datos, pero bueno, ya estamos viendo... Eh, como al final también eh, es un, tiene un impacto económico más allá de la merma que, que no está contabilizada de recursos eh, naturales por su contaminación. Como ¿no? eh, un, vamos un poco de justo de tiempo, voy a pasar bastante rápido esto, pero un ejercicio interesante que podéis hacer es eh, coger el Google Health, el, el Street View, perdón, perdonar, y empezar a andar por la carretera para ver lo familiarizado o, o lo normalizado que está el encontrar residuos en las cunetas, que es una de las vías de entrada de residuos más común. Está tan normalizado que hay veces que hasta lo vemos casi integrado en el paisaje y no nos llama la atención, ¿no? Veréis cómo no vais a tener que tardar mucho en dar, tristemente, avanzar un poquito, que vais a ver todo, incluso en fotos de estas de mitad de la naturaleza, vais a ver cómo casi parece un elemento más del paisaje, ¿no? Soluciones ante esto, economía circular, ¿por qué lo pongo entre paréntesis, eh, perdona, entre eh, preguntas e interrogantes? Porque al final, eh, me, si no, no tenemos cuidado, creo que nos van a poner aquí como la zanahoria eh, de, en, en, en, del burro ¿no? en la que te vamos persiguiendo, como nos pasó a los que vivimos en los 80 y los 90 con, la, con el desarrollo sostenible. Son palabras que suenan muy bien, pero al final eh, la idea es, es inevitable, es hacia donde tenemos que ir venimos de una producción lineal, es decir, extraemos recursos, con eso generamos productos y eso genera residuos que abandonamos, y en el mejor de los casos, pues incineramos, y tenemos que pasar a una circularidad, donde todo residuo que generamos, pues acaba entrando en la cadena de producción, ya no siendo un residuo, sino siendo un producto. ¿no? Insisto que esto funciona muy bien, pero si os, si os focalizáis, eh, se está... Se está llevando la idea de que la solución está en la última R, que es, la, es el reciclaje. ¿no? reciclaje, por supuesto, es una herramienta muy necesaria y que va a tener que serlo cada vez más, pero se deja fuera dos patas, que es lo que estaba diciendo yo antes, que es las dos primeras R, eh, la reducción y la reutilización. Eh, esto no va a ser posible llevarlo a cabo si no, si no cambiamos el modelo de producción y consumo. Esto, esta idea de pasar de una economía lineal a una economía circular puede mantener el status quo, eh, insostenible en el que vivimos y en el que habéis visto, donde se está generando tantos, tantos se, se está consumiendo tantos recursos que el planeta no es capaz de abastecer. ¿no? Por lo que tenemos que repensar entre todos nosotros si es necesario comprarnos eh, un móvil cada seis meses, si es necesario comprarnos 27 camisetas que no utilizaremos, eh, bueno, seguro que se os ocurren miles de ejemplos, si es necesario comprar eh, productos sobreenvasados si es necesario comprar eh, plásticos de un solo uso que vamos a consumir directamente tirar por mucho que luego se reciclen. Seguro que se os viene a la cabeza 20.000 ejemplos eh, de, de un sinsentido en el que nos hemos metido en una espiral de consumo que debemos cambiar si queremos llegar a una economía sostenible, la llamemos circular o la llamemos como la queramos llamar. Bien, sin meterme mucho más, aparte de la famosa regla de las tres R, que por cierto vienen de un mandato europeo de la directiva de 1997, donde es una jerarquía de, o sea, los estados están obligados a poner en marcha medidas jerárquicamente, es decir, primero fomentar la reducción, después la reutilización y por último el reciclaje. Esa jerarquía muchas veces no se, no se, no se cuenta, ¿eh? se cuentan las tres R's pero no la jerarquía. Bien, pues aparte de esta, nosotros introduc introducimos una cuarta R que es la de recoger, pero no recoger basura, o no solo recoger basura, sino recoger datos, que por lo que hemos venido aquí. Eh, Dentro del pilar de ciencia, de todo lo que hace ciencia Libera, eh, el proyecto LIBERA, podéis echarle un ojo a la página web porque es muy extensa. Tenéis informes donde detallamos mucho más eh, estos impactos que os he contado un poquito aquí resumidos. El proyecto de ciencia LIBERA que os he dicho que analizamos eh, cómo están nuestros espacios naturales en cuanto a sustancias químicas que pro puedan provenir de la basuraleza. Y el pilar de ciencia ciudadana que es el que nos ha traído aquí, que son las convocatorias que hacemos. <risa> anualmente hacemos tres, una por cada uno de los ecosistemas, más otra anual, que es la que tenemos ahora abierta para el 11 de junio, que os podéis apuntar en la página web, quien quiera, echarle luego un ojo. En estas recogidas, lo que hacemos es, insisto, no solo recoger residuos, sino recoger los datos mediante una aplicación. Pablo os ha comentado la aplicación Eliter, también existe la aplicación Marnova. La diferencia está, ahí abajo veis los logos. Estos están disponibles en el Apple Store y en el Google Play. La diferencia es que Eliter es para interior, y Marnova es para ecosistemas marinos. La metodología es muy parecida, pero cambian algunos residuos, entonces eh, por eso está diferenciada. Pero la que yo os vengo a contar ahora, luego entraré un poco en harina, es una que hemos sacado del proyecto Libera que aúna las dos. Es decir, eh, si queréis utilizar, eh, si vais al campo y queréis utilizar el ITER, utilizarla. Si, queréis, si vais al mar y queréis utilizar Marnova, la utilizáis, o si queréis, de utilizar la que yo os voy a contar, que al final son estas dos, pero integradas en una. Es decir, es para que no tengas que tener dos y la estética es un poco más amigable para quien quiera, pues luego hay premios y eso, pero vamos, es exactamente la misma. De hecho, el ITER, que no lo he comentado, es, es una metodología que creó Paisaje Limpio, que es una entidad que lleva trabajando mucho tiempo en este tipo de cuestiones. Marnova es de Cero, es decir, ninguna de las dos es nuestra del Proyecto Libera, ni de SEO ni de Coembes. Y lo que hacemos con la aplicación que hemos hecho es directamente interaccionar con sus bases de datos. O sea que da igual que metáis una en el ITER o en basureza Yo os muestro una, pero luego bajaros vosotros la, la, que, la que convenga más. Bien, y por enseñaros un poquito los datos del proyecto, pues aquí vais viendo cómo en 2020 bajamos bastante eh, por el hecho de, de la pandemia. Evidentemente, todos los proyectos de participación se, reducieron, se redujeron, pero fijaos cómo hemos conseguido un aumento exponencial de, de la participación y sobre todo de los residuos caracterizados, que es lo importante. En 2021 eh, caracterizamos hasta 257.208 residuos, no, ítems, que ahora vamos a contaros cuáles son. Ahí veis las toneladas de basura que sacamos, los voluntarios. Cuando ponéis voluntarios son participaciones, es decir, que en 2021 como tenemos cuatro... Bueno, claro, aquí está la sumatoria de todas las campañas. Como tenemos cuatro campañas, pues en total participaron 25.885 participaciones, que muchas de ellas pues, pueden ser un mismo voluntario realizando varias actividades en un mismo año. Y aquí tenéis un poquito los datos, eh, tanto toneladas recogidas, acciones pues, en cada uno de los puntos que hicimos, en este es en el de ríos, lagos y embalses, y básicamente lo que quería ilustraros, porque luego esto lo tenéis en la web, si ponéis barómetro por la basuraleza, y simplemente ir viendo cuál es el top 5 de residuos que vamos encontrando. Como veis, colillas aquí en ríos y en, también toallitas es un grave problema, es lo que tiramos por el VC, Plásticos de todo tipo, pequeños envoltorios, latas, un poco lo que os podéis hacer una idea, ¿no? Pero ahí tenéis como el top 5 de los residuos que más se han ido encontrando. Igual en mares y playas, muy parecidos, o sea, cambia el orden pero prácticamente son los mismos. Y exactamente igual en montes eh, en bosques, ¿no? Exactamente igual. Evidentemente hemos tenido un repunte desde, desde el 2020 de mascarillas que antes no había, pero por lo demás, eh, todo es exactamente igual. ¿Y cómo participar? Que aquí es lo que, lo que os venía a contar. Realmente no me, me quería extender más en la primera parte porque esta eh, es una metodología bastante sencillita. ¿vale? De hecho, tenéis vídeos eh, hablando solo de esta metodología, tenéis un manual en PDF en la propia página web y realmente leyendo o sea, con un segundito de atención lo vais a ver porque es una metodología muy sencillita. Lo que hacemos es como funcionan en cualquier otra metodología de ciencia ciudadana es reducir muchísimo las necesidades de conocimiento de la persona que tenga que recoger los datos hasta el punto de que o sea, cuanto más reducido lo hagas pero manteniendo el método científico conseguirás más datos ¿no? que es al final la finalidad de la ciencia ciudadana. Aquí partimos de la ventaja que no pasa con las aplicaciones de aves de que todos sabemos lo que es un tapón, todos sabemos lo que es una colilla, no hace falta que sepas que reconocer una curruca mirlona o cualquier complejidad de otro tipo de metodologías donde requiere un conocimiento previo. ¿no? Por lo tanto, aquí cualquier ciudadano, al final, eh, con unas pequeñas consignas, es capaz de recoger datos, que esos datos tengan una validez científica. Eh, lo primero que tienes que hacer es marcar comunidad autónoma, es decir, primero elegir el espacio que vais a limpiar, previamente, uno que ya conozcáis, marcáis comunidad autónoma, provincia, municipio, decir el tipo de entorno que estáis haciendo. Aunque viene la posibilidad de urbano, yo no recomiendo que hagáis urbano, porque al final la, el dato es válido, pero los residuos que hay en entornos urbanos pues serán recogidos por los servicios de limpieza. Lo importante es caracterizar lo que hay en la naturaleza, que es lo que se va a quedar ahí y va a seguir impactando, ¿no? Para que esos datos que se publiquen pues puedan servir para hacer estudios de impacto en, en entornos naturales. Que lo urbano, pues simplemente sabremos para cuán sucias están las ciudades o cuán no, pero no va a tener esa, esa otra utilidad, ¿no? el, Una vez que eliges el, el escenario, pues eliges el tipo de, de espacio donde estáis, si es un sendero, si es un bosque, si es una adhesa, o hay, uno, hay muchos más, ¿eh? dependiendo del, del que seleccionéis. Si seleccionáis acuáticos, pues os pondrán ríos, lagos y demás. Y le podéis echar una foto. Marcáis eh, la ubicación con el GPS, que os lo coge del propio GPS, y le podéis echar una foto de cómo estaba el espacio antes de, de empezar la recogida. Y bien, aquí es donde empieza la, la caracterización. Realmente lo que se hace es caracterizar un transecto de 100 metros. Es decir, desde el punto de inicio donde habéis iniciado al, a la recogida, tenéis que contar 100 metros adelante por 6 de ancho más o menos. Ese es el transecto que se va a recoger. Y podéis decirme, ¿y cómo sabemos los metros que llevamos? Según vais andando la aplicación, abajo como veis se va cumplen, eh, completando una barra. Eh, hay en zonas donde no tenéis mucha cobertura, las triangulaciones de GPS son más complicadas y os puede dar error. Entonces Yo recomiendo que, aunque sea con el método tradicional de dar 100 pasos largos, pero antes más o menos hagáis una estimación de los 100 metros que queréis hacer. O si tenéis evidentemente una cinta de 100 metros, pues perfecto. O si tenéis otro GPS que sea mucho más preciso, pues medirlo mejor. Pero vamos, si estáis en un entorno donde hay cobertura, más o menos el... el... El margen de error que dan estas aplicaciones van a ser muy pequeñitos. Pasaros un poquito más, o sea, hacer siempre 120 o 130, que como la, como la aplicación lo va a reconocer, luego es fácil normalizar a, a 100, ¿vale? Que si lo hacéis al revés y os quedáis en 80, pues se arrastra más el error. Bien, pues una vez que empezáis y ya tenéis identificado vuestro transecto, que son 100, no tiene por ser en línea recta, puede ser torciendo, siguiendo un sendero o una playa o lo que sea. 100 metros por 6 de ancho. Simplemente es a que alguien vaya recogiendo, que varias personas vayan recogiendo residuos e ir anotando directamente lo que vais encontrando. Arriba vais a ver que ya lo tenéis separado eh, por tipo de materiales plásticos, son como cajones, ¿vale? Es muy sencillito. Echarle un ojo antes a dónde está cada uno de los residuos porque hay veces que dudas. Pues con, con ellas ¿dónde estará? ¿En residuos de papel cartón o en residuos de plástico? porque tienen los dos elementos, ¿no? Pues echarle un ojo antes. O yo qué sé, un residuo higiénico de metéis ahí dentro los clines o metéis las toallitas húmedas o pues eso, echarle un ojillo antes para identificarlo un poquito y normalmente quien suele hacer de embudo aquí es la persona que apunta los datos, pero con que haya una persona apuntando datos es suficiente para hacer el transecto. Luego se hacen, pues eso, se van añadiendo el número de... Pues, podéis dar más o menos o directamente pinchar y meter el dato. Mirad abajo cómo se va, este es un ejemplo que hice, cómo se van aumentando los, los metros, ¿no? Ya llevo 18,57 metros. Y al final, pues una vez que termina, a fin fin de la recogida. Ecoembes, que el proyecto Libera no lo he dicho, pero es de Serverlife conjuntamente con Ecoembes, tiene una aplicación que se llama Aire, que podéis descargar si queréis, donde si tenéis alguna duda del residuo que habéis recogido, dónde donde va en cada uno de los contenedores o la resuelve, ¿vale? para luego separarlo y tirarlo al contenedor correspondiente. Luego, si queréis, podéis hacer un juego, para, simplemente para ver qué tal sabéis, arrastráis y, y lleváis cada uno de los envases y os dirá cuántos errores habéis cometido. Esto, si queréis, lo podéis pasar. ¿vale? Ya digo que esta, eh, esta aplicación que os muestro es así un poquito más... Eh, tienen pues, una experiencia de usuario mucho más agradable al público general, Mientras que la otra es un poquito más técnica. Ya luego decidís cada uno de vosotros con vuestro perfil cuál, cuál descargáis. Pero el dato que metéis es exactamente el mismo. Luego se os dan unos puntos. Echáis una foto a después si queréis. Podéis compartir esto por redes sociales y demás. Eh, y luego pues ir subiendo unos niveles donde al final del año se dan unos premios. Pues eso. Ahí tenéis una parte de gamificación de la aplicación que lo podéis ir viendo. Desafíos que vais desbloqueando dependiendo de, lo que vais, de los puntos que vayáis haciendo y ese tipo de cuestiones. Sin más, la aplicación es muy sencillita. Eh, Miguel, solo una pregunta, perdona la interrupción. En esta, en la, en la aplicación nueva, eh, ¿hay que eh, generar una cuenta como en el ITER o no? Sí, perdona, oh, vale. esa, esa parte se me ha olvidado, es la primera. Eh, lo primero que tenéis que hacer es registrar. Para registrar solo hace falta poner el correo y un nombre. No va a ir un correo, o sea, no se va a llegar un correo para verificar, nada, lo podéis inventar, ¿eh? Eh, pero lo suyo es que pongáis un, por lo menos el nombre que esté bien porque luego si por ejemplo queréis hacer un estudio de cuántas personas que vienen de este tipo de, pues yo qué sé, eh, me pregunta Pablo ¿cuántos de los que recibieron la charla hicieron una tal? pues la única forma que tenemos de buscarlo es si habéis metido vuestro correo de verdad luego al correo solo se os va a mandar los resultados de la recogida que habéis cogido no se os manda nada más porque no aceptáis políticas de privacidad ni nada de eso y en el nombre, si queréis hacer algo que sea dentro del proyecto Libera, poner Libera, por ejemplo, podéis poner Colegio Los Ángeles de San Rafael y luego Libera. Porque si la única forma que tenemos de filtrar, aunque sea bastante cutre, es aquí directamente a esta web que os iba a enseñar, donde llega, bajarnos los datos y filtrar todo el que ponga Libera. Porque como es una aplicación que está disponible para cualquier persona, los datos que sacamos, que habéis visto de voluntarios y recogidas, al final lo hacemos con todos aquellos que hayan puesto Libera. Que puede haber algunos que lo hayan hecho y no sea dentro de Libera y sean nuestros y esos pues no los hemos contabilizado porque no tenemos forma de saber sino cómo vienen de nuestro proyecto. Pero sí, o sea hace falta usuario y ya, ya digo, usuario solo pide el, el DNI, perdona, el correo y el nombre. Y, y por lo que acabas de decir entonces, todos los datos, ya sea de Litter, MAR, Nova y la aplicación nueva, van van al mismo servidor, van a Sí, todos los que sean. En, o sea, si lo haces en el ITER, todos vienen aquí. Si lo haces en basuraleza y das ecosistema de interior, automáticamente se te van a venir aquí también. Se te abre el mismo formulario que en el ITER. Y si das, todos los de mar irán al de Marnova, que es muy parecido a este, y si das a basuraleza en entorno marino, pues carga en Marnova. Lo que hace basuraleza al final es solo tener una aplicación, no tener que tener las dos. Eso y toda la parte de gamificación que estas no tienen, pero por lo demás Madre. es igual, ¿eh? O sea, igual os he liado más enseñando la aplicación, pero bueno, para que lo sepáis al buscar, la que vais a ver tres, pues esa es la diferencia entre ellas. Bueno, está estupendo porque vamos, siempre habíamos utilizado el ITER, pero bueno, desconocía. desconocía. Sí, es que esta la, la publicamos el año pasado, tiene, tiene poco recorrido. Entonces, el, simplemente mostraros, en todos los datos que hagáis, una vez que los subáis, se tienen que validar. Y una vez que se validan, se suban, lo validan los compañeros de Paisaje Limpio en el ITER y de vertidos Cero en Marnova. Una vez que se validan, se suben a esta página web donde aquí podéis ver un montón de cuestiones. Por ejemplo, desde que lleva esta aplicación en uso, se han hecho 3.043 recogidas y se han caracterizado un millón eh, de objetos. Falta un número por allá porque la pantalla me lo está cortando, pero es un millón de objetos. ¿Veis gráficas? Mira, aquí lo veis, un millón mil. Y podéis ver gráficas del tipo de material que el más se ha visto, podéis hacer filtros, descargar un PDF, eh, podéis hacer comparativas. Aquí veis eh, tantos objetos de plástico, tantos de cartón... El top 10 de los, mira, colillas con diferencia, esto es de todo, ¿eh? de todo lo que se ha recogido. el Colillas con diferencia, luego latas de bebida, eh, pues eso. Luego podéis decir solo en Madrid y los datos que aparezcan aquí pues solo serán los de Madrid. Podéis comparar unas recogidas con otras, podéis ver el listado, mirar esto es lo que os decía. Aquí esto es una recogida en concreto, la última que han metido. Que lo ha hecho desde la app de basuraleza, es decir, de la que os acabo de enseñar. No han asociado ningún proyecto, o sea, no sabemos de quiénes son y no han puesto nombre porque el autor se llama Pepe Basuraleza. Lo han hecho aquí, justo en este punto, y todos estos son los datos que han obtenido. Solo han encontrado plástico. De hecho, solo han encontrado dos eh, bolsas. Y aquí podéis ver, ya digo, todo el listado entero, lo podéis descargar. Podéis descargar un Excel de todos. Aquí son los de Madrid, pero si hago esto y descargáis el Excel, este, descargáis las 3.000 recogidas. Si sois una universidad podéis hacer los estudios que queráis, porque estos datos tienen, la no lo he dicho, pero la metodología es metodología OSPAR, que está validada internacionalmente. Eh, tanto es, que esto tampoco lo he comentado, que la validación es internacional, que los datos que España manda, el MITECO manda eh, a Europa como datos de caracterización que le exige la normativa son los nuestros, bueno, los nuestros, los de esta aplicación. Los, sobre todo los marinos. Y la nueva directiva de plásticos de un solo uso, que habéis visto, que prohíben pajitas y prohíben no sé qué, se han fijado en los datos que mandaban cada uno de los países. O sea, para que veáis cómo la ciencia ciudadana al final tiene, tiene una utilidad, hasta el punto además de que estos tres mil y pico puntos de recogida, si lo hubiera tenido que hacer el Estado español pagando a técnicos, eh, hubiese sido un desembolso económico enorme, que lo hemos hecho entre todos de forma gratuita, o sea que hay que poner en valor el, todas estas actividades que hacemos de voluntariado, incluso valor económico, insisto, que al final pues, es un es, es patrimonio también que tenemos como sociedad y del que tenemos que estar orgullosos. ¿no? Pues eso, no os digo más porque podéis eh, trastear vosotros aquí por no alargarnos mucho, que ya hemos pasado de las siete Os voy a mostrar, eso sí, unos consejos que solemos hacer. Por si os animáis a realizar una recogida, ahora mismo el próximo recogida que hacemos es el 11 de junio, si os ponéis en la página del proyecto libera.org podéis crear un punto, un, organizar un punto como organizador y nosotros os mandamos materiales que son guantes, bolsas, eh, y gel y una balanza para pesar el, el producto, lo, los productos finales. Y, eh, si os pasaré ya... el enlace de, de eso para en, el, en el correo para que, para que podáis hacerlo y, por supuesto, compartirlo con, con colegios, ayuntamientos, cualquier tipo de grupo de amigos que tengáis para que podáis participar. Genial. Podéis crear o bien un punto cerrado, es decir, si es un grupo de 10 personas, 15 o 7 y no queréis que venga nadie más, lo creáis y ya está, os mandamos material para esas personas o lo podéis poner abierto y sois un punto, un grupo de, pues eso, soy yo el organizador y me responsabilizo de subir un punto, eh, ir ahí a ese día, a esa hora, con la gente que se apunte desde la página web porque está abierto y cualquiera se puede apuntar y repartirles el material y hacer la caracterización si la quiero hacer y si no, no. En esta, en esta no se exige la caracterización porque lo que se busca es concentrar todo en un solo día. Para eso ya tenemos las otras tres que, que sí que nos centramos más en la toma de datos, pero vamos, ya que estáis y ya que sabéis utilizarla, pues aprovechar y caracterizar también. Bien, pues eso, de forma muy rápida, unos tic, unos consejos. Entorno natural, como ya he dicho, conveniente haber detectado previamente que había basura en el sitio. Como habéis visto, el primero que hemos visto de ejemplo, solo había dos bolsas, o sea, si el dato es que no había basura también es válido, porque es un dato como cualquier otro, pero bueno, si ya que estás caracterizas basura, mejor, porque así pues, obtenemos información de qué residuos hay, ¿no? Eh, que el lugar sea fácil de acceder, no suponga peligro de acceso, evidentemente, y demás. Zonas cercas de aparcamiento, si suponéis o creéis que vais a coger muchísima basura para luego no tener que cargar con ella hasta los contenedores más cercanos donde lo podéis dejar. Si veis que lo que habéis recogido se os ha ido a las manos y es una barbaridad y no lo podéis, pues tenéis que dejarlo en un sitio accesible para un vehículo y llamar al ayuntamiento para que lo, os lo recojan, ¿vale? A asegurarse, eso sí, que el lugar no pertenece a ninguna firma privada o de acceso restringido. Si son lugares con algún tipo de figura de protección, tenéis que pedir un permiso antes, pero no me meto porque dependiendo del lugar que sea, la entidad con la que tenéis que, que contactar es una u otra, o sea que es un lío. Ya sabéis que las competencias están eh, divididas dependiendo si es parque nacional, natural, así que no me voy a meter, pero bueno, informaos bien de qué a qué a entidad o a, a qué administración tenéis que pedir el permiso. Esto es lo que os decía, que os mandábamos de materiales nosotros, que es el que necesitáis, y luego pues lo típico, llevar comida, ropa adecuada, si hace calor, pues protección solar, ese tipo de cuestiones, ¿vale? No llenar muchísimo las bolsas, porque muchas veces se suelen romper. Si la zona es muy amplia, podéis dividir el grupo en más pequeños. Con que uno de los grupos haga una caracterización es suficiente, el resto puede recoger sin caracterizar, o si queréis hacer una por cada uno de los puntos, pues como vosotros veáis. El peso al final... Eh, si, si tenéis la báscula que a veces mandamos, la podéis pesar y meterlo, que al final es una de las preguntas que os da la aplicación. Pero si no lo tenéis, basta con que lo estiméis, porque al final, como veis, la metodología trabaja con, con ítems, no con peso. ¿Por qué? Pues porque una camiseta en mitad del mar pesa muchísimo más que una de dentro, ¿no? No tiene sentido hablar de peso, sí si de ítems, que es una unidad más comparable. Eso no quiere decir que no preguntemos peso, porque al final... Nosotros decimos, hemos sacado tantas toneladas de basura y eso lo hacemos pues con los pesos que nos metéis. Lo que quiero decir con esto es que no hace falta que seáis muy pulcros Si no tenéis forma de pesar, podéis estimarlo y meter el dato sin más. Eh, muy importante, sobre todo, bueno, por temas de COVID, pero también no por temas de COVID. Lo importante sobre todo es vuestra seguridad. Pensar que, por ejemplo, los guantes que mandamos eh, son guantes donde eh, protege mecánicamente, pero, por ejemplo, si tocáis algún residuo higiénico, vosotros tenéis una herida y entra en contacto con ese residuo que tiene algún tipo de bacteria, pues os vais a contaminar. Es decir, que todo aquello que veáis que pueda ser un peligro para vuestra salud, lo caracterizáis, pero no lo cogéis. Igual si tiene partes cortantes y si está en lugares inaccesibles, siempre se puede caracterizar, pero no cogerlo, ¿vale? Lo importante siempre es protegeros. Pues facilitamos un seguro también de accidentes por si pasara algo, pero bueno, sobre todo pues eso, tener mucho cuidado con, como siempre pasa, con temas de seguridad personal. Y nada más, por mi parte, nada más. Me he extendido un poquito más de la cuenta y si tenéis alguna duda o pregunta, pues encantado de, de resolverla. Pues muchas gracias, Miguel. Eh, la verdad es que vamos, cada vez que, que notas esta charla me, me quedo con ganas de, de que siga. charla <risa> <Una risa> Porque siempre, siempre se aportan nuevos datos, se aporta, sobre todo ves la evolución de que, que esto va, va cada vez a más y cada vez estamos más concienciados. Si sí es verdad que hay comentario, algún comentario por el chat que, que se lo apuntan para, para colaborar con, con, con esto en, en la siguiente ocasión, por eso vamos, mandaré, mandaré el enlace dentro de ese, de ese correo. Y preguntas, ¿no? Bueno, a mí me surgían algunas como que si se han estudiado otros materiales que puedan tener los mismos beneficios que el plástico para, para intentar evitar el, el consumo tan excesivo que, que hacemos de eso, porque es que claro, al final el plástico no deja de tener unos, unas propiedades alucinantes para conservación de alimentos, por ejemplo. Sí, es justo lo que estábamos eh, hablando antes. Había, se pusieron muy de moda hace, no hace mucho los plásticos oxodegradables que son plásticos que se les, eh, la, en la fabricación se les añade unas sustancias que lo que hace es acelerar el proceso este de degradación que decía yo, pero no biodegradación. se si intentaron vender como plásticos verdes, por suerte eh, la normativa actual los prohíbe, directamente los prohíbe. Hasta, hasta hace nada se vendían algunos plásticos que ponían como plásticos verdes, biobasados y demás, que eran oxodegradables y por suerte ahora están prohibidos. Sí que hay algunos plásticos que son biobasados, que están hechos con, con fibras eh, de origen vegetal, que sí, que sí que son biodegradables. El problema aquí es que no hay una definición jurídica de lo que es ser biodegradable, porque al final biodegradable en la naturaleza lo es todo. La diferencia es si lo es a 10 años o lo es a 100 o lo es a 1000. Entonces, si algo es biodegradable pero lo es a 10 años, o lo es a 5, o lo es a 1, va a seguir generando impacto en el medio ambiente durante ese año que está ahí. Evidentemente, todo lo que sea buscar sustitutivos más sostenibles, eh, bienvenidos sean, pero insisto que yo creo que el key de la cuestión es, no es buscar un sustituto al plástico, sino buscar una alternativa al, al uso que hacemos. De hecho, yo creo que cambia mucho la mentalidad de la gente y yo intento hacerlo en las charlas, aunque aquí por falta de tiempo tampoco he insistido mucho, cuando... Cuando intentamos alejarnos de la demonización del plástico y decir yo no quiero utilizar un plástico de un solo uso, no porque el plástico me parezca que es el demonio, sino porque quiero mucho el plástico. El plástico es un material que tiene unas propiedades impresionantes. Yo ahora mismo tengo unas lentillas que sin plástico sería imposible tener. Me voy a coger una moto y hay un polímero plástico que me va a proteger de un accidente. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos o nietos cuando no tengan plástico y petróleo con el que poder hacer ese tipo de materiales? cómo van a encontrar sustituto a diferentes productos que sirven para volar. Es decir, precisamente porque el plástico es tan, un, un material tan cojonudo, no tiene sentido que lo utilicemos en, en productos de un solo uso y, y los quememos como lo estamos haciendo. Creo que es mucho más eficaz darle ese cambio de chip y decir, vamos a utilizar bien el plástico porque el plástico es, no, es un recurso que no es renovable, por lo tanto se va a acabar y vamos a intentar que le dure a la humanidad cuanto más tiempo mejor que no, pues desde luego desde luego desde luego pues vale pues nos vamos a quedar con esa con esa gran reflexión guay eh, pues eh, viendo que no hay más preguntas eh, lo vamos a dejar aquí eh, de nuevo os digo que os compartiré pues enlaces eh, sobre lo que ha hablado miguel lo que apunta aquí por aquí todo eh, las invitaciones para que participéis en, en el metro cuadrado próximo del 11 de junio eh, las, los enlaces para las aplicaciones y, y poco más, que, que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Miguel y, y que nos vemos el miércoles, el miércoles que viene en la, de, la del SACRE, la, la presentación sobre el seguimiento de aves comunes reproductoras. Y cualquier duda que tengáis sobre este programa, pues ya sabéis que pues, pues, pues, se las podéis hacer llegar a Miguel directamente o directamente también a través de voluntarios.org, que yo se la, se la pasaré a Miguel. Y, y nada más, mil gracias a los, aunque sea hoy pocos valientes, pero desde luego, pues, muy interesados. Muy bien, Gracias a los hasta pronto. Yo, yo entiendo que una charla de basura no es tan atractiva, pero, <ríe> pero muchas gracias por estar aquí a todos. Un abrazo no, Hasta luego, adiós.